Al pasar de los tiempos, el mítico Don Batokio, como comúnmente se lo conoce, se ha constituido en uno de los personajes más carismáticos a nivel de la juventud pauteña. Y hace mucho tiempo él viene realizando la labor putífera de dar a conocer a los jóvenes y niños la importancia de la agricultura. Su entrega y dedicación por el trabajo lo ha llevado a ser un ejemplo a seguir para antiguas y nuevas generaciones. El proyecto que viene realizando año a año en el sector de Yumancay es la de incentivar y a la vez brindar conocimientos básicos sobre el desarrollo y productividad de la agricultura. En esta forma yo me preocupo que pasen ocupados, que no se molesten, que no se peleen, que jueguen, que pasen bien. Como quería nuestro fundador Don Bosco porque yo soy salesiano y los salesiano tiene por finalidad el bien de la juventud, la salveza de la juventud. Todas las mañanas se despierta con la satisfacción de saber que ese será uno de los tantos días en el que decenas de jóvenes lo esperan con gran ilusión, con el fin de brindarles su ayuda y a la vez aprender nuevos valores y conocimientos, que con el tiempo les ayudará a formar buenos valores para el convivir con la sociedad. Esto, si no se tiene un aliciente así, si estos chicos se van todos, ellos son de familia, eh, no se sabe... ...las condiciones que no es bueno tampoco decirla... ...pero viene con buena voluntad la mayoría para ganarse algo y poder estudiar". Don Batocchio le denominó a esta actividad como la Colonia Hortícola Don Bosco... ...cuyas actividades empiezan a partir de las 8... ...a esta singular colonia asisten niños y jóvenes desde los 6 años... ...los cuales son divididos en dos grupos... Los más pequeños realizan juegos y los otros ciertas actividades educativas y prácticas. Entusiasmados, el primer grupo recibe sus herramientas, las cuales les servirán durante un periodo de tres horas para cultivar el gran lote que tiene a su disposición. Todos los muchachos están distribuidos en grupos de seis. Cada grupo cuenta con su respectivo guía. Ellos cumplen a diario una labor fundamental que además del trabajo es la amistad y el respeto mutuo. En este lote de terreno se cultivan a diario varias legumbres como la col, lechuga y cebollín, que día a día son cuidados y mantenidos con una gran expectativa. Divertido es divertido porque a veces nosotros jugamos, conocemos amigos y muchas cosas. Que, que aquí, así en el trabajo nos divertimos. That's right que a los jóvenes, quien quiere venir, se le pone cuatro puntos. El primero, la puntualidad. Segundo, la sinceridad. Tercero, con los compañeros llevarse bien. Cuarto, las pequeñas actividades que hacemos de una hora, dos horas, tres horas al día, que lo hagan bien. Son actividades, más que todo, de horticultura. Sembrar, diservar, cosechar y adelante por el estilo. Entonces, serio, practica esto y observa estos cuatro puntos. ganan, se le da un premio de cuatro dólares. Falta a uno, pierde un premio, un dólar y adelante. Mejor se comporta, más puede tener premio. Más falla, más pierde. Mediante que el tiempo pasa llega la tan ansiada hora del refrigerio, en donde todos colaboran, unos con los preparativos para la distribución y los demás con el orden que guardan para recibir su pertinente porción de alimento, la cual después de 10 minutos les servirá para continuar sus respectivas labores que es una diversión para ellos. que comprende a los más pequeñitos, reina la alegría, la predisposición y las ganas de divertirse a través de los concursos y juegos. Ellos pasan gran parte del día aprendiendo a ser amigos y a mezclarse entre sí, dando rienda suelta a las ganas de aprender de las enseñanzas que les imparten sus asesores. El reloj marca claramente la hora del almuerzo. Todos sienten alegría y entusiasmo para llegar a sus hogares y servirse su comida, bruto a su cansancio. No, esta no es una explotación, se puede ver, son de trabajo, apenas de dos, tres horas para que se tenga ocupado. Este tipo de colonia puede ser amparado por el municipio, por el alcalde y tendría que ser un ejemplo para todos los alcaldes del Ecuador en lugar de gastar tanta plata en construcción y cosas que la construye? que gaste construyendo hombre en el día de mañana, entonces por ejemplo ahora el alcalde nuevo, de otra manera se podría ir y las plantas, los jardines que está en pauta y con ellos hacer pequeño arreglo, pintar y todo, y se le ve ocupado para el alcalde. En todo el año poner 20, 30 mil dólares no es cosa del otro mundo. Yo aquí tengo que gastar este año más de 20 mil dólares. ¿Y quién me da la plata? Hay persona buena que ve el bien de esta juventud y me ayuda. Y después si no alcanzo, eh, viene la jubilación mía de Italia y arreglo todas las cuentas y así están todo en paz.